Dios yeah, mío. Yeah. Cuchillo en la mano, tú hey, Yeah. <risa> en el aire. <risa> hey, ¡Chua! ¡Mátalo, cuidado! Yeah, si el doctor anda por ahí. Sí. ahí hey, cuidado. Mira. Ey. Ey. Ey. Ey. Ey. Ey. Ey. No, la de los Yankees te lo dejas tú adelante. No, tío. pero que no, yo... No hay <risa> una cosa. Ni Judas fue hasta el traicionero. <risa> Ni Judas fue hasta traicionero. No, siempre me la pongo para atrás esto no, no tiene programa. Para no, programa no, no, no, no, es la gorra, la gorra. Nadie, oye, nadie, <risa> nadie, <risa> nadie, <risa> nadie. que vos, tú eres de los dos. No, yo no soy de los dos. Es que vive en Boston, no puede bajar, yo, y es que vive en los dos. Miren, miren <risa> lo que pasa. Que creo que se la ponga en el estadio de Boston miren. a los Yankees. <risa> <¿no>? <risa> <risa> <risa> Como lo va a desbaratar. Miren, yo soy Boston hasta la muerte. Siempre seré Boston. Mm -hmm. Mm -hmm. Lo que pasa es que la gorra de los Yankees sí. ah, se ve a bien. Mí no a mí me gusta. Es que se no. Tanto así que me falta una sola, dama. Que esa también es bonita. La la de ah, la... pues tiene una colección de los Yankees. No, no. Es. La de Los Ángeles Doye me gusta esa gorra. Es azulito, Iván. Mira. Míralo, míralo no, no, no. no. Es la L ya. Ese no, litio, no. A mí me, me gusta. gusta. No, no. Yo me pongo cualquier gorra de cualquier equipo menos de los Yankees de New York. Es que, es que yo crecí siendo de Boston. Yo no puedo mirar ni para los Yankees. No. Es que eso es imposible. ¿Cómo yo di que de Boston? ¿Cómo? ¿Cómo de licea, ¿Eh? Se levanta el abuelo mío este, de lo, la tumba y me arranca la cabeza. <risa> que yo de Boston, fanático de Boston. Ah, yo ¡Son yo... grande de... Una gorra de los Yankees. No, no, no, no. A mí me gusta. Esa gorra de los Yankees es bonita. Mí, no, no, no, es, es bonita. bonita. No, igual no, que la de los no, dos, es bonita. Por ejemplo, yo soy de los Leyes, que de Lebrón, la gorra no me gusta. Eso igual que un Macorizano una de, de Jaya o de Naranjo Dulce. Yo soy de ICE. <risa> yeah. No hay mucho que ser. Puede ser capitaleño. Yeah. No, no, no es de aquí. No, eh. cuando no había equipo, se podía Que hacer. fue en a. a pasamos en la capital cuando están haciendo los viajes gratis y tú te acuerdas que ya ves ¿Qué de, hice? La que lo de la iglesia que lo llevaban no me vengas a mí con esa yo no puedo, no, yo soy de los gigantes gigante yo de la muerte claro, miren, claro. vámonos con la primera huya del día es gigante hasta la muerte miren Ayer se conoció la medida de colección, terminó, por fin. Gracias a Dios. Por fin, ya que ya mis ojos no aguantaban. Y mis ojos no aguantan. Mis ojitos, decían a un tipo, mis ojitos. Eh, no, no, ya no ya, ya hay que ver la porquería de Selena. Porque ya no hay nada, que vamos a ver? Hay que ver el disparate que hizo Netflix de Selena, que es un disparate. Yo estoy viendo eso, nada más porque no hay nada que ver. Y estoy viendo el disparate de Selena. Bueno, el pueblo está contento. Todo el mundo está contento con la sentencia, perdón, que me equivoqué, con la medida de cohesión que se aplicó a los imputados en otorgarle tres meses de prisión a cada uno, excepto a dos imputados, que es el señor Hidalgo y a la hermana del presidente, Danilo Medina. El juez eh, hizo varias aclaraciones, hizo, eh, mencionó el porqué, Todo está bien. ¿Tú te sientes bien esto con, con la decisión del juez? Claro, hay un juez, un juez que no tiene paño tibio, que le dice la cosa como son. A la gente, eso está muy bien. Ahora, te está voy a decir. Ok, okay. ahora pre pregunto. Sí, eso es algo que yo no entendí, porque se supone que si es un caso complejo, tiene que ser un año. En caso complejo es un año. No, yo quiero volver, okay. que venga Lina, que y se y pasa mal. Okay. Ahora, para mí, calle, para mí, atención, que los casos atención, a un son atención, para mí, el juez puso dos huevos. Podemos estar de acuerdo con la, con la medida de cohesión, con todo eso, pero puso dos huevos. Primer huevo, que puso el juez. A la lo Por eso, eso, espérate, voy, voy ahora. Primer huevo. No, me, no veo bien, porque ahí las feministas no salen. No, porque si es para puestos públicos, salen a pelear. Pero si es para cosas que, negativas, no salen a, a decir, ¡ay, no, no! Así no. No, nadie salió. No va bien que el juez diga que le pone una medida a la hermana del presidente por el hecho de ser mujer. Si ella cometió un crimen, si ella es culpable, tiene que estar presa igual que todito. No importa que sea mujer. Porque yo, yo no voy a ver a ninguna feminista ahora diciendo, porque no lo voy a ver. No, no, no. El juez fue, eh, ¿cómo que se dice? Eh, discriminatorio por ser mujer. La puso a ella. Entonces, tú estás discriminando a los hombres ahí. Y a la mujer le está dando beneficio por ser mujer. Entonces a ella le pone prisión domiciliaria por ser mujer y lo dijo. No debió decir eso. Usted debió era, dale, ua, ua, y la hermana del presidente ua, debió estar presa. Si ella tiene culpa de lo que hizo, debió estar también sus tres meses en, en el Haya Mujeres, normal. Sí, porque no porque por ser mujer, sino por lo que ella cometió, por, delito, por, por los delitos que cometió. Eso para mí es un huevo indipratoso de, de, de juez. Dime tú. Que cuando ellos estaban haciendo su fechoría, cuando estaban haciendo su fechoría, eh, eh, eh, no se fijan ni que están malos, que están enfermos, ni que están avanzados de edad, ni que son mujeres para prestarse eh, a tremenda, eh, ¿cómo que se dice? Eh, tremendo desfalco, como dice eso, eh, donde están envueltos ellos. Entonces ahora vienen a pasar el español tibio porque ella es mujer. No, tiene que dar igualito con la con la misma vara que, que están midiendo nosotros, hay que medirla a ella. No, eso es un disparate. Decir una alegación jurídica es una alegación jurídica. Usted mencionar. Saludo a Samuel eh, que está viéndonos. Eh, Samuel de, de nosotros y, eh, está viendo el programa. Eh, y lo bueno es que Samuel lo sube su historia. Un muchacho eh, que Samael, era Samuel, Samuel, Samuel, Samuel. Entonces, si eh, está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Muy, mucho talento tiene ese muchacho. Miren, ¿qué pasa? El hecho, te voy a poner un ejemplo: está Jorge Luis, y me dice que Jorge Luis es mujer, está neto, vea. Los dos mataron a alguien. Vamos a un ejemplo: cada uno Los mató, dos, uno. Cada uno, mató a uno. Ah, pues neto seis hombre yo a neto no le voy a dar cárcel. Y por, eh, digo, a neto sí le voy a dar cárcel, pues ese hombre es y él es mujer, no le voy a dar cárcel. Eso es un huevo. Él puso un huevo, el juez puso un huevo ahí. Y el fin de año. No, de, no, no, ya, ese fue el huevo del año. <risa> Pero no, yo no veo a la feminista como cuando, cuando atacan al presidente Luis Abinader, que le dijeron de todo, que la feminista cuando sale por cualquier disparate, lo, ah, defiendan eso ahí. No porque sea, ah, ah, porque eso es beneficioso por ella, por ser mujer, no, no. Es que eso es en contra de nosotros, el hombre. Porque entonces, por Alexis debió estar entonces en su casa. Si a eso no vamos, claro. entonces ella, ella tiene que estar, ella tenía que estar presa. No, no porque ella sea mujer. Si usted entiende que ella no tiene peligro de fuga, usted puede su, en su casa. Pero no por el hecho de ser mujer. Eso es un disparate. Un disparate que hizo el juez. Ese es el primer huevo que yo doy. Segundo huevo. Segundo huevo. Este huevo negro. Eso vale un dinero. Eso un dinero. Sí, eso vale un dinero. Eso sí. que cuando tú le abres el teléfono a la disertiva. Oye, oye. Eso, eso, eso, eso es chino, eso Ajá, es chino. chino. Segundo huevo. Presidente, eh, perdón, juez. Usted no puede estar defendiendo a Danilo Medina ni estar sacándole del tema. Porque por más que usted, a mí, a Neto, a José Luis, al país le diga, no hay quien me diga a mí que el presidente no sabía de todo eso que estaba pasando. Pues usted, lo, eso, no me venga a mí a jugar como estúpido, porque estúpidos no somos. Eso de querer estar bien con el, el expresidente Danilo Medina, eso es un huevo. No, que... huevo que, que, que ¡Number two! hombre, tú. ¿Cómo DH <ríe> tú me vas a decir a mí, no, y... que, el, que el presidente no sa Que el presidente eh, que no era sabía, porque... Que no Alessi era, era que mandaba por sí solo, ok. Claro. Que ellos hacían su negocio por sí solo. Ajá. Queriendo limpiar el presidente. Ya, Primero, no si tú mal. tienes esa sí. percepción tuya, sí, ajá. quédate callado con ella y no lo diga, Pero no lo diga ahí. Porque por pues más que tú quieras explicarlo, la gente lo que ve eso es que el implicado en eso y que tenía la responsabilidad era Darío Medina. Neto, no, Creíblemente, también que iba eh, el juez en ese caso, y por eso es que nosotros tenemos que controlarnos la boca. Que la boca es el castigo del cuerpo. Y con eso que él dijo, como dice Génesis, imagínate tú, lo está defendiendo. Más claro de ahí se daña. Entonces, ¿cómo usted, con ese corito de, de ladrones, de delincuentes, porque ahí sí hay unos delincuentes? Unos delincuentes fuerte acuérdate de los tamba y ese corillo. ¿eh? Es un, es un mal ladrones. Delincuente sin vergüenza. Y que, yo no sé cómo yo me estoy bañando. Usted no, usted no se acuerda, ¿no? Usted tenía esa villa sí, ¿Eh? la tumba, <risa> pero, pero la ahí, Entonces, eso, como Ah, no, vamos a sacar a Danilo. No, Danilo, no, no, porque el presidente eh, eh, eh, eh, era de familia, de familia, que el niño <risa> Oye, lo que le dijo, la niña linda. No fue que le puso el niño lindo. La niña linda, la linda, niña linda del presidente. Que ¿Pero qué huevo puso el Ay, yo, oh, empezamos a ver en este país. Y que a veces no era funcionario, ¿Y qué era? ¿Eh? ¿Qué era? Cantaba como funcionario, porque no era funcionario. La niña linda del presidente. No, es verdad. Tú voy a decir algo a ti. Yo, un hermano presidente, podemos ser enemigos ¿Sí? y tiene que darme mis rango, obligados, claro. <risa> No, no lo vamos a culpar tampoco, ponerlo loco. No, veces, sí. Cuando viene Net, a ver... Neto, tú eres primo, Neto es fuera, de que primo segundo del de, de presidente. pues soy yo amigo de él. Y, y, y, y, ¿Y, y lo tiene de perfil. Sí. Y lo tengo de perfil, año y medio va a durar ahí. ahí. ¿Sí? Imagínate tú, Neto, de que amigo del presidente, que Neto es... Primo tercero de Luis Abinader. Oh, yo, ah, yo, ese a, primo mío. eh. Es. ¡Familia, familia! familia. Sac, y, sac, y saca gente presa. No, empresa, no, no, no, el amigo, primo de la amigo, amiga, amigo, amigo del presidente, y no un simple funcionario. Yo, yo. Yo también. Yo prefiero ser amigo, amigo. amigo. Todavía no, hay personas, hay personas aquí en San Francisco de Macorís. WhatsApp, hay hay personas y funcionarios. Que cuando el presidente me dio papá tarima, entonces yo, eh, viéndolo ellos, uh -huh. me dijeron que no. No. Lo grabaste, no, lo, vi, lo grabaste. Como eh. bueno, si yo lo hubiera grabado, tuvieran en el palacio sentado. En <risa> cine si lo había grabado que el si presidente grabar, le dice no, papá, era una, papá tarima. Era una, lo pone en la valla ahí, en la entrada no, en no lo cacao. Tú eres loco, muchachos, en todos un los lados. Un lado, anuncio algo <risa> de eso. no, no. <risa> Me pararán, no vea, vea, Me pararan ahí, no, véalo ahí. Hable con él. ¿Qué será un hermano? Que hasta lo veja negra la familia? que cuando hay muchos hermanos siempre hay un loco, un acelerado? Pero ese hermano del presidente, uno de los presidentes más corruptos que ha pasado por aquí. Y él no sabe de eso. llegó el hermano del presidente. Llegó al hermano todo el mundo con una. Con un escote, tú sabes. Es que es que no me, me que me diga que si una gente, el hermano, y hacen su da, de habluras, no va a saber que es presidente. Pero ven acá, no ¿Y quién es no, el máximo no, pero si ven, no. Y no es Dari Yankee. Claro, porque cómo tú no vas a ver el presidente, cuál. mira. Esa gente llama. El presidente. Ahora te voy a decir una cosa. Ahí había cosas que él no tenía que que hay gente que no había ni que llamar al presidente. Te voy a explicar por qué. Neto es, yo soy hermano de fulano, del presidente, ¿verdad? Y yo digo, bueno, necesito un contrato ahí, me ponen agil agilizar eso. Eh, vino el hermano del presidente, ¿tú no, hay que moverse. Hay que, lo, hay que, que moverse. Que no fue que Danilo en cierto modo te lo dijo. ¿Tú entiendes? Pero ya por el hecho de ser hermano, que es lo que quiso decir el, el magistrado, el juez, eh, fulano, hermano, vamos a bueno. No, tenemos problemas después, como pasó con el, el, el que declaró. Que, que, con el consultor jurídico. Se puso a estar diciéndole que no vale si que, que, a lo, menos de pocos días lo cancelan. O sea, eso pasa. ¿eh? Eso también pasa. Pero no me venga usted a estar limpiando a Danilo. No me venga a estar limpiando a Danilo. Eso fue una lambonería suya. Puso un huevo usted, magistrado, ahí. Claro. Un huevo usted. Un huevo, ¿no? un huevo ahí. Porque que vamos a, decir a, a, a limpiar a Danilo. La familia dice que son los desgraciados y es el único santo. Pero venga acá. Así, ¿No? No, no, no, no, así Eso no. no. Vámonos a una pausa y cuando retornemos tenemos más aquí en Los Osobrosos.